Eh, bueno, mi nombre es Ada Johanna Benavides Benavides. Bueno, eh, en este momento, pues, o más bien hace cuatro meses, eh, abrí mi restaurante, sí, acá en la ciudad de Ipiales. Eh, pues estoy tratando como de administrarlo. Es un restaurante que se dedica a vender comida de mar y comida. Eh, lo quisimos abrir, eh, junto con mi esposo la idea, nos gusta cocinar, nos gusta lo que es la parte de, de, de la gastronomía. Quisimos darle pues como Aipiales un, un cambio en cuanto a, a, la, a lo que a comida de mar se refiere. Entonces sí quisimos hacer esta mezcla y pues ver cómo, cómo llega ¿no? a Aipiales esta propuesta. Yo había, me, yo había escuchado eh, había mirado la página de Samba, pero no le había prestado atención porque pues porque en lo que no puedo, no, no, me, no, no, no me meto, se puede decir. Solo que a través de las redes, eh, a mí me gusta explorar mucho eh, de cosas, de situaciones que me ayuden a mejorar, que me ayuden en, mí, en esto que estoy, en, el, en este emprendimiento, como a publicitar. Sí, me pareció interesante, pues eh, entré para más información. Y me pareció, me llamó la atención acerca de este programa, de, de que lo estaban dictando, que era virtual, que se acomodaba pues al tiempo eh, de, de mi trabajo. Entonces, decidí inscribirme. Ah, eso era algo nuevo, seguir el paso a paso. Al inicio, como que con el susto no de, de, de no poder cogerle, no, no tomar el hilo y seguir, eh, pero aún así, yo creo que la motivación de, de quien fue nuestra profesora, el hacernos sencillo eh, este taller, el hablarnos con palabras tan sencillas, hizo que nosotros, tal vez que yo, ¿no? Personalmente, eh, diga sí, lo voy a completar, esto requiere pues de concentración, aparte que nos brindaron eh, los videos para nosotros poder volver a mirar y, y, y entonces se nos hizo más fácil. Mejoró muy, y mucho. Mejoró demasiado. Eh, fue una herramienta que, que llegó justo a tiempo para, para esto, ¿no? para este emprendimiento. Mejoró demasiado en el sentido de que hubo más audiencia. Eh, no más aburrimiento de presentar ahí una imagen y sí, hubo más interacción ya interacción, se ganó más gente por redes, eh, visitaron el, el, mi establecimiento por esas redes, eh, hubo más interacción. Para mí, para mí, eso soy muy agradecida porque la acogida fue fuerte.